Dejar que pierda su río. Eres tierra que enriquece mi mapa, sin borrar las fronteras de mi ser. Susurrando me anhelos Sin callar el eco de mi ser Eres tiempo, eres espacio Eres sabía y eres miedo Magia sin adulterar Sueño real. I'm Era sueño realidad, ¿cómo ibas a verlo yo? Muchas gracias. Ay, corazón de hielo, no me quito este pesar. Ay, corazón de hielo, no me deja respirar. Tantas dudas temo hundirme bajo la sal, de tus lágrimas saladas y frías como la mar, esperando que te traiga a mí la noche, sin esperanza ninguna de volverme yo a encontrar. sombras, todo lo que deseaba en algún momento ser Ay, corazón de hielo, si pudieras tú saber Ay, corazón de hielo, cuánto debo recorrer para quitarme esta venda que a veces no deja ver ese brillo que en la noche anuncia el amanecer. ninguna de volverme yo a encontrar sigo viendo mi silueta entre las sombras todo lo que deseaba en algún momento ser ay corazón de hielo si pudieras tú saber corazón de hielo cuánto debo recorrer para quitarme esta venda que a veces no deja ver ese brillo Gracias. Sol de primavera con su calor me despierto con su dulce melodía y tus alegres trinos mi mi dolor y tus alegres ...mi dolor. Muchas gracias.